Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad, acompañados por el presidente de Valersa, nos referimos al ingeniero Leonardo Villanueva, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por estar presente. Gracias, Marco, por tu invitación y por traerme nuevamente a este, este espacio tan querido. Bueno, hablar de, de, de presentación de, de servicios, de productos nuevos, es sinónimo, en este caso, de Valersa. Bien, Así venimos es. a presentar un producto innovador, poco conocido, al menos en el mercado local. Y uh -huh. bueno, qué mejor que vos para que podamos desarrollar este tipo de información. Bueno, gracias. Vamos a tratar de, de, de contarle un poco a tu audiencia sobre este, este nuevo producto que, que Valerza ha lanzado. Se trata de eh, cajas de seguridad no, no bancarias, significa que son cajas de seguridad construidas fuera de un, de un ámbito bancario. Uh -huh. Y... Y bueno, es un, es un proyecto que, aunque no lo creas, lo, lo venimos pensando hace muchísimos años, te diría más de cuatro años, que, que venimos soñando con esta idea, conversando, haciendo un poco de investigación, porque, bueno, es un producto que requiere una obra eh, muy importante y, y por tal es difícil encontrar los, los, los lugares adecuados para hacerla. ¿no? no es fácil encontrar un espacio donde se pueda construir un tesoro, donde se puedan dar todas las condiciones que hacen falta para este tipo de, de servicios. Así que, bueno, en los últimos años pudimos encontrar un lugar adecuado y, y bueno, la verdad que nos, nos, estamos muy contentos de haber llegado hasta el, hasta el final y tener las cajas listas para, uh -huh. para mostrárselas a la gente. Ahora, ¿cómo se hace para, para poder decir, bueno... Jujuy, eh, dentro de lo que es la, la demanda del mercado, eh, teníamos esta oportunidad, pero había que darle tecnología, un uh -huh. desarrollo, una planificación, lo que acabas de decir, un estudio minucioso sobre muchos de los aspectos que es transmitir confianza y seguridad a un cliente. Bueno, eh, una de las primeras cosas que detectamos es que el producto de las cajas de seguridad habitualmente estuvo eh, orientado de alguna manera tomado por el sector bancario. Eh, claramente el banco ha ido reconstruyendo su perfil de servicio y por tanto se ha corrido un poco de, de, ese, de ese modelo donde el banco antes era como el edificio con, con toda la seguridad. ¿no? Hoy los bancos tienden a ser espacios más este, transparentes, más ágiles. Y de alguna manera nosotros vimos este, que había una oportunidad en que no hay construcción de cajas de seguridad, no hay construcción de tesoros nuevos. Y de hecho un, un breve recorrido por la, zona, por el, por la región nos dio que no hay tampoco estos servicios ni en, en el NOA o en el NEA, digamos. Tenés que llegar hasta Córdoba, más o menos, para encontrar los primeros servicios de este tipo. Para nosotros, para poder encarar este negocio y, est y poder ofrecer este servicio, lo primero que hicimos fue el diseño del tesoro. El tesoro es un recinto uh -huh. eh, que está hecho con una, con una construcción entre hormigón y acero de una forma muy particular, propia de los tesoros. Eh, y nos pusimos a estudiar cuáles eran las normas que aplicaban, cuál era la tecnología que había para hacer eso, y de alguna manera eh, encontramos toda una, una, una serie de documentación, y lo más importante es que aplicamos toda esa documentación cumpliendo, y yo diría sobre cumpliendo la normativa del banco, que el Banco Central tiene para las, los tesoros de los bancos. Uh -huh. Obviamente para eso trajimos a algunos profesionales que nos asesoraron sobre la disposición de las, de las mallas de acero, bueno, un montón de detalles técnicos, ¿no? y después fuimos certificando esa ...esa construcción a instancias de que un, una persona que, que, que estuviera interesada... ...pudiera desde el principio decir esto se construyó para esto... ...no, uh -huh. no es una estructura improvisada, no es una pieza que quedó por ahí... ...como, como dato de color, eh, pero que, que hace a la, a la cuestión esta... solo la puerta del tesoro pesa más de cuatro toneladas... ...es decir, pesa más, más pesada que dos camionetas para... ...enorme esa obra, mega obra, me decía mi socio... ...esa mega obra que hay que armar requería un lugar muy particular... Que nosotros, por, por una cuestión de seguridad, preferimos de, no develar dónde es, eh, pero claramente nuestros, nuestros clientes lo van a ir conociendo. Y, y ese es como el, el primer punto de partida, ¿no? Bueno, ahora, habiendo hecho un repaso, una pequeña semblanza de las características técnicas físicas que, que, uh -huh. que tiene este nuevo servicio, poder hablar de cómo se incorpora o cómo se va insertando la, la tecnología, ¿no? Para brindar mayor seguridad, uh -huh. aunque... Bien. Bueno, esa es como, el, el, el, el, como la segunda pata ¿no? de esto. Una de las cosas que nosotros eh, nos planteamos desde el principio es hacer algo que tuviera un nivel de servicio, de acceso, de, de calidad en la atención que fuera superador al servicio que ya existía. ¿no? Para eso nos concentramos en un, método de, en un servicio de métodos de acceso que, tecnológico que lo, lo, es un servicio de altísima generación que tiene un dispositivo electrónico y además un reconocimiento facial. Esta tecnología es una tecnología israelí que hoy en Argentina se está usando en varios lugares, especialmente en lugares de alto tránsito como aeropuertos, uh -huh. este, embajadas, puertos. Es una, una, la aplicación de un algoritmo, para, para decirlo en términos sencillos, que detecta tu cara y la compara con un algoritmo previamente establecido. Ese método de acceso nos asegura... ...que la gente rápidamente puede entrar al lugar... ...pero con un nivel altísimo de, de seguridad... Uh -huh. ...porque se cumplen dos premisas... ...y es que tiene un elemento para entrar... ...que es un elemento este, electrónico... ...y además tiene un, un reconocimiento en su propio ser... ...que ese es como la, la doble, el doble uh -huh. check, ¿no? Y una vez que accede ahí... ...tenemos un sistema de monitoreo... ...un sistema de cámaras... Con, ...también internas con reconocimiento facial... ...que va traqueando el, el, el espacio... Y la, ...y la gente que se mueve adentro... ...bueno, una serie de detalles... Que, que nos va a permitir esa plataforma tecnológica de alguna manera complementar la infraestructura, ¿no? o sea, complementar el fierro, digamos así, y el hormigón con, con, con tecnología. Las cajas de seguridad además las hemos complementado con un servicio de sala de firmas y cochera privada, la que te permiten eventualmente entrar a un espacio seguro, hacer una operación de compra, de venta, y, y tener ahí la posibilidad de, de hacer toda la instrumentación sin tener que mover los, los valores afuera. Y la cochera, la cochera privada es un, es un servicio que, que, que adherimos, digamos así, al, al servicio de las cajas de seguridad, que es la posibilidad de, de llegar con tu propio auto en caso de que, lo, sí. de que así lo necesites. ¿no? Ahora, las personas o, o los clientes, potenciales clientes que estén interesados en poder decir, bueno, este, ¿Cómo me comunico con ustedes? Eh, ¿Cuál es el, el, el proceso a seguir para, para poder acceder a este servicio? Bueno, nuestra, nuestro, nuestro servicio, digamos así, lo, lo estamos comercializando a través de los agentes comerciales de Valersa. Hemos establecido un, un teléfono particular para eso, que es el 388-5100-382 y una, una página web que es eh, valersa.com.ar barra cajas de tranquilidad. Y esta, este juego de palabras con las cajas de seguridad surgió en, en el equipo de marketing y la verdad que nos gustó mucho porque de alguna manera eh, ofrece o ponía de relevancia el valor importante que tiene el estar tranquilo en la, en la custodia de valores, de joyas, uh -huh. también de objetos que no necesariamente tienen valor económico, pero pueden tener un valor sentimental, documentación. digamos eh, La idea es que el, el público se sienta muy tranquilo de... Eh, dejar sus cosas en, en, en custodia de las, de las cajas de seguridad, ¿no? Podéis por la tarde, por, por Bueno, tarde hemos, hemos puesto un horario extendido en principio hasta las 17 horas, este, con lo cual ampliamos un poco también la, la, la, la posibilidad de atención con respecto a lo que sería el, el banco, ¿no? Así que creemos que es un, es un servicio nuevo, eh, lo hemos diseñado para que sea de, de primerísimo nivel y que sea realmente a la altura de las expectativas, y bueno, esperamos, esperamos cumplir con, esta, con este objetivo. ¿no? Este, ¿Son conscientes de que, de que los jujeños podemos Tal cual. Este, hacer mucho más de lo que normalmente este, pensamos? Mira, nuestro. En Grupo Villanueva siempre estamos eh, pensando cosas nuevas y exigiéndonos y de alguna manera eh, dando a la luz nuevos, nuevas cosas que, que nos permitan. Y, y lo hemos hecho siempre, desde la constructora. Este, con Valerza, con Brio Modo, en, en todas las empresas del grupo siempre hay una, una enorme vocación por la innovación ¿no? y eso, eso es el, como nuestra, nuestro, nuestro motor, nuestro alimento para, para seguir creando. Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo, felicitar al grupo que siempre están este, generando este agregado de valor para que quede no solo en la provincia de Jujuy sino también en la región. Muchas felicidades. Muchas gracias, gracias por tu invitación y por tu generosa Invitación a este, a este espacio tan querido por nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa.